Moradito, me tiene loco loquito. Hey, claro, parcero del mundo y del universo, me encuentro con un artista talentoso. Le y papá, bienvenido a Claro Música. Pero te va a enseñar el saludo del cuervo. Entonces pues, ponle cuidado. Tú tienes que solo abrir una ala porque la otra nos va a quitar la guitarra de eso y vas a hacer ah, ah ah como el cuervo vieron ¡ah! ¡Ah! que tú estabas ganoso con ganas de qué cómo así con ganas de cantar con ganas de mostrarles mi nueva canción estoy en época de conquista en época de enamoramiento en época de, de ganas voy a ver con una visión que es preguntas rápida, y si esto es muy rápido ¿por qué crees que te pusieron tu nombre? mi mamá fue de cariño de cariño me puso bueno yo, yo me llamo Andrés pero nadie me conoce como Andrés y mi mamá desde en principio me llamó y así me llamo hasta ahora si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan? Gucci quédate con las ganas no te quedes con la no gana. No te quedes con la, la, gana? la gana. ¿Tú crees que si dirigieras una película, ¿qué género sería? Eh, Acción. ¿Sí, Chicho, basta. Sí, bala, bala, bala, bala. ¿Cómo te escribe el cero en números romanos? Dejar la hoja en blanco. Claro. Es que, que me raje. Aquí, en a los Pizajosos, Guzzi con ganas. Yo te tengo. Papá, qué gran canción, la verdad me gusta mucho oiga me están llamando ¿quién? ya estaba saliendo de ahí ganas, ¿viste? este man hizo que me llamaran, me tienen ganas ¿eh? oye, aquí ya ganas eso es ganas, no se lo pueden perder, claro, parceros, claro, mamacitas así que ahí los dejamos con gusto y nos despedimos con nuestra despedida del cuervo ¿cómo es? ¿Ah? hasta el domingo por